Jueves de la semana 25 del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 7 al 9. En aquel tiempo Herodes se enteró de todo lo sucedido y estaba desconcertado, porque unos decían que era Juan resucitado de entre los muertos, otros que era Elías, otros que había surgido un profeta de los antiguos. Herodes comentaba, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién será este de quien oigo tales cosas y deseaba verlo? Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús Mientras los dos est están en misión, Lucas aprovecha para narrarnos la curiosidad de Herodes acerca de Jesús. La inquietud de Herodes no se debe ni a cuestiones de fe ni de conciencia, sino más bien a los comentarios y opiniones encontradas de la gente hay dos cuestiones de fondo aquí. Primero, a estas alturas todavía no hay una percepción clara sobre la identidad de Jesús. Y segundo, Lucas aprovecha las mismas palabras de Herodes para transmitirnos la noticia sobre la muerte de Juan. Lucas evita consignar el relato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 Husano. ...completo y la circunstancia de dicha muerte, como lo hace Marcos. La fama de Jesús se extiende y llega a oídos de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, el asesino de Juan el Bautista. Este Herodes era hijo de Herodes el Grande. Su actitud parece muy superficial, de mera curiosidad. Está perplejo porque ha oído que algunos consideran que Jesús es Juan resucitado, al que él había mandado decapitar. Este Herodes es el que más tarde dice Lucas, que amenaza con deshacerse de Jesús, y recibe de este una dura respuesta. Vayan y díganle, asesor, ¿cuál es la imagen que tenemos de Jesús? En la Sagrada Escritura nos encontramos con diferentes respuestas a este interrogante. Y es muy importante el llegar a una definición personal sobre quién es y qué representa Jesús en mi vida. La respuesta de esta cuestión es la que define nuestro compromiso y nuestra adhesión a la fe. Que el Señor los bendiga.